En vísperas de celebrar el primero de mayo, Día del Trabajo, Día del Trabajador, mis felicitaciones a todos los trabajadores. Creo que es un día especial para reivindicar el derecho al trabajo, la dignidad de todo trabajo. Y que Dios bendiga a todos los trabajadores y de manera especial ...en este tiempo de pandemia... ...cuando el desempleo... ...ha crecido... ...el trabajo es muy... ...esporádico... ...y en Bolivia difícil de encontrar... ...yo creo que uno de los signos... Um, ...de la persistente... ...pobreza que tenemos en América Latina... ...y particularmente... ...en Bolivia... ...es el desempleo... ...tenemos... Um, ...altos porcentajes de desempleo... ...y esto nos muestra que... ...una de las tareas pendientes de todo gobierno... ...y de la sociedad como tal... ...es... ...la creación de trabajos dignos y sostenibles... ...a los que trabajan formalmente, de manera informal... ...mis felicitaciones... ...y creo que... Hay que seguir luchando por conseguir un trabajo digno, sustentable y de largo aliento. Muchas felicidades.